Hoy les voy a cantar canciones que no sé si conocerán. Son una es de película y otras son que inventé yo. Un beso grande, ahora los veo. Bueno, amiguitos, prepárense. Mucho más allá. Mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá. Solo se rapea y muéstrame lo que piensas, Sí, si se, sí, si sos rapea tramelo lo que piensas y te convertirás en una rapera, rapera, rapera, rapera que conoce todo. Rapera que conoce todo. Rapera que quiere cuidarte. Rapera, solo se rapera. pum pum oh sí. Sí. Muéstrame si vas a ser rapera. Porque quieres siempre jugar a ser rapera. Siempre muéstrame lo que necesitas. Y echa el ojo a ser rapera. Solo ponte unas gafas lindas y elegantes. Que sean muy rapero. Muy estilo rapero. O rapera camisa, o polera, o cosas, o vestuarios que te gusten para ser rapera. ¡Oh, sí! Mm -hmm. Solo sé una flor que te gusta hacer, una mezcla de canciones sos. Los días cambiarán Serás una flor Y ahora el día que importa Es cuando viene una flor Y te conoce Y será su amigo Que será feliz Mírate ey, adelante o oh, sí? ¿Qué te gustará hacer? Oh, sí. Muéstrame lo que piensas de ser. Una flor amable. Oh, sí. Bueno amigos de mi canal Lola y los canales de YouTube Nos vemos otro día Adiós Chao, chao.